Lady Madrid nos dice, buenas tardes. ¿Qué puedo hacer cuando la agencia de arrendamiento no cumple con las reparaciones correspondientes como humedades y demás? Bueno, Lady, voy a suponer que tú eres una arrendataria que está exigiéndole a la inmobiliaria que le repare unos daños. Y pues no, no sé cuáles otros daños son porque hay que primero establecer qué tipo de daño es para saber qué responsabilidades pero vamos a hablar de las humedades Las humedades no siempre corresponden al propietario pueden llegar a ser producto del paso natural del tiempo productos del inmueble a modo de ejemplo yo te digo yo la mayoría de los inmuebles que conozco que están ubicados en un primer piso todos esos inmuebles de forma natural tienen unas humedades el código civil nos dice que uno tiene que, la obligación de mantener el inmueble en buenas condiciones en sus paredes internas. Entonces, si ese daño yo puedo establecerlo, que no es producto de una tubería rota, de una cañería mal, con mal estado, sino que es producto natural del estado del inmueble, de las condiciones físicas del inmueble, esa reparación de la humedad puede estar a cargo de la parte arrendataria. Entonces, cuando vamos a hablar de reparaciones no es simplemente de decir las humedades le corresponden al arrendador. No, también hay que entrar a verificar si esas humedades son productos de daños, de falta o de una mala construcción del inmueble, o si son propias de las condiciones físicas del terreno. Porque como les digo, la mayoría de los inmuebles que se encuentran en un primer piso tienen humedades. Pero vamos a hablar de los que están en segundos pisos o para arriba. Yo he encontrado muchas humedades debajo de las ventanas de los apartamentos. Entonces el inquilino llama a la inmobiliaria. La inmobiliaria, aquí en es donde está la ventana. Esto está, la humedad está grandísima. No sabemos de entrada si puede ser un daño estructural. Pero lo que sí te puedo decir es que en muchos casos eso se presenta porque la silicona que rodea el borde de la ventana ya está gastada. Y reemplazarla no solamente es muy fácil, sino que es un costo muy mínimo y por ese tipo de referencia, digamos, de las refacciones menores que respondería al inquilino a hacer la reposición de la silicona, tanto de la parte interna como de la parte externa de la ventana. Eso es una reparación locativa. Y muchas veces los inquilinos dicen, Ve, le toca a usted, propietario inmobiliario, hacer esa reparación. Uh nos corresponde como inquilinos tomar acciones para que el agua cuando llueva no se filtre por debajo de la ventana y dañe las paredes internas y entre otras cosas arrendatarios cuando este tipo de cosas ocurran ustedes reporten de forma inmediata cuando una inmobiliaria me ha tocado muchos casos ver eh, recibe, un, recibe una carta de un inquilino diciendo oiga se dañaron se está dañando el, el, la pared que está debajo de la ventana ya el deterioro es tan grande que es producto más de la negligencia en haber reportado oportunamente por parte del arrendatario. Entonces, esa mayor agravación del daño también tendrá que cubrirle al arrendatario. Entonces, no, no hablemos sobre si la inmobiliaria no atiende la reparación o no. Quiero contarte más bien eso, que las humedades en algunos casos también corresponden al arrendatario y en otros sí corresponderá a la inmobiliaria. Pero no puedo yo responderte la pregunta diciéndote la inmobiliaria Está obligada a hacer esa reparación porque lo primero que hay que saber es a quién le corresponde esa reparación. Si tú le presentaste un escrito a la inmobiliaria y no te ha respondido, puedes hacer uso de la acción de tutela para que te respondan o simplemente manda un requerimiento para que, por favor, explíquenme qué ha pasado con esta reparación. Si quieres aprender más sobre contratos de arrendamiento y responsabilidades de reparaciones y daños, te invito a que te registres en el enlace que te voy a dejar en la en, en los comentarios en la descripción de este video aquí me dejas tus datos y cuando existan nuevos videos que traten de estos temas de daños yo te estaré notificando